Calis es un género de árboles y arbustos de la familia Virtaceae, llamado comúnmente Limpiatubos o Limpiabotellas, por la forma de su inflorescencia. Conocido también como Calistemo, en Venezuela es conocida con el nombre de cepillo, comprende 74 especies descritas y de estas solo 37 aceptadas. Endémicas de Australia y cultivadas en otras partes del mundo por sus flores vistosas. Son árboles o arbustos con crecimiento joven, peloso o tormentoso, los pelos simples, ramitas teretes, hojas alternas o dispuestas en espiral, aciculares, lineares, lanceoladas u o lanceoladas. La nervadura pinnada. Inflorescencias terminales espiciformes, el ápice persistentemente vegetativo. Flores sesiles y panto cilíndrico o urceolado. alargándose para formar un tubo corto por encima del ovario. Levels de cáliz. Decidos pétalos con o sin una uña corta, amplia, estambres numerosos, en dos o más verticilos unidos, al margen del hipanto. Los filamentos libres o fusionados en la base. Ovario 3 o 4 locular. Estilo. Juntos en cápsulas oculicidas, leñosas, semillas, numerosas. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.